tiene todo el derecho de proceder por la vía que le entienda de lugar. Ahora, en lo que respecta al Consejo de Regidores, ya nosotros apoderamos al Ministerio Público.